Hola a todos y todas, soy Alfonso Scritch, bienvenidos a mi canal y hoy aprovechando que el próximo 17 de septiembre Panini Comics lanza el tomo 2 de las tiras de prensa de Spider-Man, recordaros que todavía podéis conseguir, por lo tanto, el tomo 1 excepto Chaco, que empieza en el año 77, así me he lanzado a regalaros este vídeo en el que hablaremos un poquito de historia del cómic y sobre todo de las tiras de prensa de Spider-Man. Stan Lee nos sorprende como siempre colocando a uno de sus principales personajes del universo Marvel en los diarios ¿Y aquí? ¿Tuvimos alguna vez las tiras de prensa o algo parecido en nuestros diarios? Es más, conocía a la gente quién era Spiderman en España en el año 77. ¿Qué eventos sociales y políticos podemos ver en estas tiras de prensa? Si sois fans de Entre Muros, no os podéis perder este vídeo con algunos datos y como siempre alguna sorpresa. ¡Comenzamos! Espera, espera, espera, espera. Antes de empezar, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Comenzamos. En el año 76, Stanley y John Romita Sr. por diferenciarlo de su hijo, comienzan los contactos con The Register and Tribute Syndicate, el cual gestionaba algunos de los más importantes suplementos y columnas de los diarios de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, este sindicato ya en 1940 publicaba el comic book de The Spirit. Este que tenemos aquí, bueno este no, pero este es una copia que publicó el Mundo. Después hablaremos de eso. El creador Will Einstein, por cierto, es el que da nombre a los famosos Einstein Awards, los premios de los cómics que como anécdota, en el año 94, el mismo Stan Lee y Steve Ditko fueron sus ganadores. Pues bien, el 3 de enero de 1977 se publica la primera tira de prensa. Hay que decir que estas tiras no son canon del cómic de la época de Amazing Spider-Man y tampoco de la serie que sale ese año de televisión. Os dejo aquí arriba una tarjetita para que le echéis un vistazo a la famosa, o si no la conocíais, no se os va a olvidar, serie de televisión de la época. Su estructura es ambiciosa a la vez que innovadora. Se trata de una tira diaria, de unas tres viñetas aproximadamente, excepto la edición del dominical que cuenta con tres tiras a todo color, bueno, en realidad dos, ya que la primera tira se utiliza como título y para ir presentando a nuestro amigo y vecino y a algunos de sus secuaces. Tenemos que pensar que Spiderman ya era muy conocido entre los amantes del cómic de la época. Su primera aparición, recordemos que es en el Amazing Fantasy del 62, este que tenemos por aquí esta portada y eh, al año siguiente dado su éxito cuenta ya con número eh, con, con mi propio con el primer número de amazing Spider-Man que tiene esta portada sin embargo para capturar a los lectores de los diarios y a su prole las tiras de prensa tenían que aportar algo más por eso tienen Tres principales características. Primera, un ritmo trepidante que te engancha en solo tres viñetas. Siempre pasa algo. Segundo, recurrentes cameos de personajes políticos, cantantes y de la farándula de la época. Y tercero, eh, tiras relacionadas con eh, las noticias eh, que pasaban en el periódico en, en aquella época. Por otra parte hay que decir que las tiras del domingo muchas veces hacen referencia a eh, tiras anteriores haciéndose su lectura si se lee de manera seguida repetitivo. Ahora bien, hay que pensar que para los lectores de la época muchas veces no era posible tener el periódico a diario con lo cual deduzco que esta tira del domingo era agradecida. La primera tira comienza con spider-man comprando el periódico, donde puede leer en la portada que el Doctor Muerte va a llegar a la ciudad, a Nueva York, para dar lecciones de cómo acabar con el terrorismo en la ONU. Esta elección no es casual, dado que los temas sobre terrorismo ya eran habituales en las noticias de prensa de la época. Sin ir más lejos, en la tira del 26 de enero del 77 aparece Yasser Arafat. Eh, por dar un poco de contexto, eh, pensemos que ese mismo año Arafat se reúne con Mohamed el-Gaddafi y solo tres años antes había dado en la ONU su famoso y aplaudido discurso. <risa> وأبقى الثائر في يدي فلا الغصن No من يدي لا الغصن In November 1974, Yasser Arafat received a standing ovation at the General Assembly of the United Nations. He had spoken of a peaceful solution to Palestinian demands for a homeland. For the guerrilla leader, standing among statesmen, it was a crowning achievement. Otros personajes que podemos ver en este tomo de las tiras de Spider-Man son Charles Bronson, John Travolta, Woody Allen, Barbara Streisand, entre otros. Y como sugerencia, estos tomos pueden ser un gran regalo si tenéis algún spider fan, ya que podéis conseguir la tira exacta del día en el que nació y regalárselo. Hacemos ya algunas preguntas que nos llevarán a las sorpresas que dije al principio. ¿Tuvimos alguna vez en España nuestros diarios a Spiderman? Es más, ¿se conocía en la España todavía franquista del 77 a Spiderman? Mm, vayamos por partes. Spiderman entra en la sociedad española en plena dictadura. En el año 1964, la dirección general de prensa del Ministerio de Información y Turismo, siendo por aquel entonces ministro del régimen el señor Fraga Iribarne, que además de por su famoso baño en Palomares, fue durante muchos años, del, del 90 al 2005, presidente de la Junta Galega por el Partido Popular. Impone una estricta censura. De hecho, se censuran los cómics de Novaro y se prohíbe su distribución. Os enseño este que me regaló mi amigo García, al cual agradezco este regalo de cumpleaños que me hizo. Los cómics de Novaro, de Superman, Flecha Verde, Wonder Woman, dejan de distribuirse. Todo ello a pesar de que los cómics americanos ya venían censurados desde 1954 por el estricto Comics Code americano. Para sortear esta censura debemos agradecer, a pesar de las muchas críticas a posteriori y de los expertos, a es vértice la llegada de los superhéroes Marvel a España con su peculiar sello de para adultos. Por cierto, si queréis saber más sobre la editorial que introdujo los superhéroes Marvel en España, os recomiendo este tomito que eh, me pillé gracias a la recomendación de Tony, del canal Freaky Online. Os dejo aquí arriba una tarjetita a su canal por si queréis visitarlo. Pues bien, Spiderman sale a la luz por primera vez en España en diciembre de 1969, como ya he dicho, gracias a Ediciones Vértice, con el subtítulo de El Hombre Araña. Y ahora viene la segunda sorpresa, otro de mis incunables. Se trata del de número 51 de Ediciones Vértice, del volumen 1 de Spiderman, como ya he comentado, que se inicia en el 69 y este en concreto es del año 73. Todavía faltaban algunos añitos para que naciera yo. Por lo tanto, sí que se conocía a Spiderman en la época. Ahora bien, ¿tuvimos tiras de prensa en nuestros diarios? Pues hasta donde yo sé, no. Aunque hay que decir que no es la primera vez que se publican estas tiras de prensa. En el año 1985, Comics Forum de la editorial Planeta de Agostini las publica. De hecho, aquí viene otra sorpresa. Estos son los Comics Book que publicaba Comics Forum. Tiene una peculiaridad. A diferencia de la edición de Panini, en estos no se publica la tira del domingo. Esta que he comentado antes de tres tiras a todo color. No encontraréis esas tiras dentro de la edición de 1985. Finalmente hay que decir que, aunque no en el formato de Daily Strip, sí que tuvimos en los diarios a Spiderman, por ejemplo, Voy a apartar un momento, el... cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor, que ya os he comentado, eh, de ediciones Diabolo. Y os enseño lo que se podía conseguir en el diario Marca en el año 2002. Venía con una carpetita y podías coleccionar los cómics de Spiderman. Había que recortarlos y hacerte tu propio cómic. Al año siguiente, el diario El Mundo saca un coleccionable titulado Grandes Héroes del cómic, del cual ya os he enseñado el tomo de Spirit. Y aquí tenemos también a nuestro amigo y vecino Spider-Man en este formato en taco, que nos recuerda mucho al formato en el cual editaba Ediciones Vértice, tan querido y odiado a la vez por eh, los contemporáneos y, por lo tanto, Sí que tuvimos a spider-man en suplementos de diarios, pero no en el formato de tiras tal cual. Pues esto es todo. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y si queréis que haga más vídeos como este, de este estilo, pedirlo en comentarios y cuando pueda, porque esto lleva a su trabajo eh, de investigación, de montaje, los tendréis. Yo me despido,